Señora, su canal es más macita que la mierda, me cago en la flota, váyase. ¿Me está filmando? ¿Me está filmando? ¿Me está filmando, con No, No me esté me con filmando, Papá, Oye, ¿qué le pasa? Estoy trabajando, estoy trabajando, amigo. Estoy trabajando. Esta es la clase, esta es la clase de este. Chico, ya estoy cansado, los macitas, Masista, carajo. Ya, pero. Mejor que trabajo. Que masita, ¿no? ah, bien, pero date la vuelta. ¿Quién de aquí sabe que no? yo soy masita. Estoy haciendo mi trabajo. Ya ya, vuelta, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Los ánimos Date la ya, vuelta. Ya, ya, lo más rápido la vuelta. Me cago me cago Tranquilo. Ya. Listo. Mira, me la quebró la cámara. Mira. Me la quebró la cámara. Aquí, mira. Sí, sí, lo tengo grabado el bicho.